¿Quiénes son esas horribles criaturas tan anaranjadas que están ahí? Son los Groncaloncas, Trabajan aquí en la fábrica de Slorm. Diles que lo soy yo. Saludos, mis queridos usuarios de YouTube. Aquí no estamos transmitiendo ni en vivo, peor en directo, desde el búnker nuclear de Bibliopolycomic. Aunque ya no es un búnker. En situaciones. que llegamos a los 8000 seguidores, los 8000 suscriptores. Y bueno, como es costumbre, YouTube. Me desmonetizó. Ya que estábamos llegando a los 8000 suscriptores, pensé en hacer una dinámica. Sí, ya hice la encuesta en la comunidad y la mayoría dijo que hagamos esta dinámica. ¿Quién es Comics? Si es una algo similar a lo que hace el bananero o a lo que hizo Dark Brewster. Que nunca habla y el tipo gordo, ¿cómo lo desprecio? Simplemente, vamos a darle una verdadera razón a YouTube de por qué desmonetizarme. Quiero que se grabe graben un video, un video cortito, pueden usar una máscara o algo que tape No lo loquendo que grabar un video muteándome. Sí, exacto, insultándome eh, Mostrándome algún tipo de desprecio Pueden tratar de insultarme de una manera inteligente como por ejemplo... ¿Tienes Dark Brewster? Bueno, déjame que yo te lo digo ¿Cómo carajo se te ocurre insultar a los ponis, eh? ¡Eso es un insulto para mí! Puck chicas, mira esta es mi novia, se llama Rarity. Es hermosa, buena onda. Es más real que tu supuesta esposa que anda presumiendo Es más falta que un billete de 3 pesos, pendejo. Mira, y encima usas a estas iguanas y, y entonces, en cuanto tengas suficientes videos, o cuando lleguemos a los mil suscriptores, haré un video recopilatorio. Todo lo que tienen que hacer es responder una simple pregunta: ¿Quién es Biblio Pueden enviarme sus, vide sus videos por Discord, Twitter. Sí, porque ahora tengo una cuenta de Twitter, pero también está. El, mi correo electrónico que lo dejo aquí abajo Y cualquier otra forma de contacto Posiblemente la deje aquí abajo En la descripción Nos vemos ¡Ay! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Arruinaron mi vida! ¡Adiós!